Pues nada, Lola. Ya estamos en la fila. Lo vamos a conseguir. Qué Muchacha, guay. Una fila tremenda. Sí, sí, sí. Madre mía, nunca se me había ocurrido a mí pensar que había una fila tan grande para entrar a la iglesia, pero es lo que hay. Y nosotros respetamos la fila y las distancias, las sí. mascarillas, todas sí. pertrechadas. La verdad que sí. Pues bueno, aquí detrás tenemos a la iglesia. ¿La pero, vas? Sí. La, la Basílica. Lo conocida la Iglesia del Pino, la Basílica de Nuestro Señor del Pino. La pues, Real Basílica. Pueden, pueden, pueden ponerse, si quieren. Sí, que, sí. sí. Le vamos, eh, es que estamos hablando aquí en la fila con, con más gente que está llegando. Sí. Les vamos a explicar la diferencia que hay entre Iglesia, Catedral y Basílica. Sí, claro. Seguro que lo, todo el mundo lo sabe, pero lo, lo recordamos. No lo recordamos. creas, no creas, la gente no suele, suele confundir. Bueno, es muy sencillo, no se preocupen si ustedes a una Catedral o a una Basílica le llaman Iglesia... Porque realmente todas son iglesias, ¿vale? Lo que sí es cierto es que la catedral también es bien conocida como iglesia catedral. Y es porque reside, tienen la sede del obispado, ¿vale? Ajá. Esa es la diferencia. Y seguimos caminando, nos están avisando que podemos seguir caminando. Ya pueblo. Ya y sin la embargo, pueblo. la basílica, pues... Sí, deberíamos ya. volvernos ya. Sí, nos volvemos y damos la vuelta, es verdad. Sí, vale. Y la basílica, como esta, la basílica de, de Nuestra Señora del Pino, pues es una iglesia que es declarada basílica pues porque puede ser, por, en este caso, porque es, eh, es dedicada a la patrona que es la Nuestra Señora del Pino, en este caso. Pero otras basílicas pueden ser por el propio monumento o por que albergan reliquias de algunos santos y también reciben el nombre de en el mundo hay basílicas menores y basílicas mayores. Las basílicas mayores hay cuatro, están en Roma o en el Vaticano. Y son la de San Pedro, la de San Juan de Letrán, la de Santa María la Mayor y la de San Pablo de Ostramuro. El resto, todas las que hay por el mundo, son basílicas menores, como esta de Nuestra Señora del Pino. Qué bonita es, ¿verdad? Hola es muy bonita bueno esta basílica la verdad que ha tenido un, una historia de construcción un poco turbulenta porque se, se, se inicia parece ser el intento de construir una, una basílica una iglesia en el siglo xvi pero ha tenido cuatro reconstrucciones esta iglesia que se han ido ampliando poco a poco y Se han ido conservando parte de cada uno de esos momentos, por eso nos encontramos tantos estilos mezclados en ella. No sí, sí, sí. de entrada, lo primero que podemos observar es eh, eh, el pórtico central con las dos puertas laterales. Sí. Y luego, fíjense ustedes que si la piedra que decora todo ese pórtico central es una la típica piedra que nosotros conocemos, la, la, piedra la piedra azul exactamente, pero que contrasta enormemente estos estilos neoclásicos sí. y contrasta muchísimo. Con esta torre que tenemos aquí a la derecha, a la izquierda, de, este ¿De, que hay unido, color amarillo? de color amarillo, que no tiene nada que ver con el neoclásico, sino que es una de las cosas que perduraron, porque es un estilo, estilo gótico por poder. Y ahí se quedó, y ahí está, y por eso... A la gente le resulta extraño, pero no resulte ustedes nada extraño de esto, porque las iglesias tardan siempre muchísimo tiempo en construirse y van pasando de estilos a estilos. Y mira Lola, cómo está flanqueada por dos pinos canarios en la, en la entrada, qué, qué bien, qué bonito, ¿no? Porque que haya pinos, que sea la otra señora del pino y toda la historia. Claro, claro, claro. No hay muchas iglesias ni basílicas que tengan. Pero mira, una cosa que también es importante en la fallada son las vidrieras. Han visto ustedes que encima de la puerta principal es una grande y las puertas pequeñas los a los lados. ¿no? Las vidrieras dan mucha luminosidad. Se incorporaron bastante más tarde, prácticamente del siglo XIX, más bien del siglo, siglo, siglo XIX. Desde, Desde dentro las, las veremos mejor ¿no? y le da muchísima luminosidad. La verdad que en ese sentido que tenemos que seguir avanzando. Hacia la, entrada. hacia la entrada, porque no nos podemos quedar atrás porque si no nos Pero pero voy a cortar. Pues mire chicos, como lo vamos diciendo, esto ha tenido muchísimos procesos de construcción, porque desde la primera que se inicia hasta la actualidad han pasado cuatro, y uno de los problemas que representa sí. es precisamente el suelo. El subsuelo es arcilloso y por lo tanto no tiene mucha consistencia. Ay, mi madre, pues yo no entro. y eso ha provocado que hasta en pleno siglo XX sigamos manteniendo Ay, todo este tipo de situaciones y están siendo, perdona que se me caigan las gafas mi hijo. y es lo que ocurre, Gracias. ¿sabes? O sea que en ese sentido no fue la, el sitio más idóneo para montar una basílica ya, ya. pero dio la casualidad que aquí hicieron la primera siguieron ampliando la segunda siguieron con la tercera y con la cuarta dando cada vez más amplitud y, la y en, torno, sí, en torno a este centro mariano se configuró pues todo el pueblo, toda la, todo el casco histórico que se encuentra aquí. Y esa es la importancia que tiene esta iglesia, pero bueno, no se preocupen ustedes que está fijada, no hay problema, se mantiene bien, sin ningún tipo de Entonces podemos entrar sin, sin problemas. Problema. Sin problema ninguno porque está bien vigilada. Vale, y otra cosa, Lola, ¿La, la Virgen se llama de la Virgen del Pino porque apareció en un pino. En un pino, en un pino. En el quinto pino. O no? Yo no sé si en el quinto o en el cuarto pino, pero nunca. Apareció fue. en un pino, ¿no? Sí. Una, un niño una niña o sí. algo así. Ah, <risa> Pues perfecto. Pues, en un pino fue. Otro día les contaremos bien la historia, historia del de pino. lo encontramos otro día. Porque mujer. hoy nos interesa más ver el, el interior con las esculturas de Luján Pérez, el Cristo el Cristo atado a la columna, ¿no? Y el, el Crucificado, el el Cristo, el Cristo Crucificado es el que sacan en procesión los viernes, el Viernes el Santo. Sí. y el Cristo atado a la, co a la el, columna el martes. el martes. Es para que no haya tanto Cristo suelto. Y ahora en pandemia... Lo por turno, por turno. Para... Ah, ahora con la pandemia lo sacan más camina, espaciado. Camina, más espaciado. camina que ya nos toca. Bueno, pues vamos para adentro. ya todos sabemos, ya hemos dicho anteriormente, que de Pérez. Juan Pérez es uno de los escultores más importantes de Barroco, que se ha dado en Canarias, y que tiene muchísimas obras y que se sierra muchísimos palazones. Muy bien. Bien, ya tenemos. Muy bien. Y la imagen de las vidrieras, que les nombrábamos antes, que le da mucha luminosidad a la Basílica. Son preciosas. Sí. El arte de las vidrieras es un arte muy específicos. otros días los contaremos cuando nos acerquemos a una vidriera sí, no, y veamos el, el, el, el plomo, cómo las colocan, cómo, Que eso ya lo veremos vamos. otra vez. y lo bueno, de las tres naves, ¿no? Dos sí. laterales y una central. Sí, no, Ahora, no Vamos a acercarnos sí. a la central. La nave central, que como pueden ver, es parroca, tenemos en parroca. En ese plástico. Nos encontramos también con Miguel, el Camerino de la Virgen. Y en ese retablo, quizás no podamos verlo bien, pero lo que se representa es toda una sucesión de la vida de la Virgen María desde niña hasta su final, ¿no? Desde que aprendí a leer con su madre Santa Ana, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí al final me encontró con esa luz, que era rica, su caberita, su... De baldaquino de plata, ¿no? Es lo su de plata. Y... es un la luna. la media luna. Esa es propia siempre? sobre esa media luna. Que parece ser, se ve de y dice que se había representado la precisamente sobre la luna, y de ahí que a partir de entonces se suelta la media luna. media luna y un sol también parece sí, que... Qué bonito. Está en restauración, parte de lo que es la luna del de techo. El techo, evidentemente, es un techo a los aguas de una más central. Deja, no, personal Uh, la de, en la en nave derecha encontramos el sagrado de corazón, ¿verdad? Así es que vamos a acercarnos un poquito de a mal. la nave derecha. Y es aquí la baltesina, ¿eh? Que vemos aquí. Esa es una ¿La de las cosas, uno de los. que mismos. Esta basílica mariana es declarada monumento nacional en el año 1970. Sí. Y además es la primera y primer santuario en Canarias el eh, nombre de Basílica. Sí, y además fue declarada Basílica por el Papa Benedicto XV. Creo que hablábamos de 1916. Sí. Sí, porque realmente hay todo lo que vemos aquí es prácticamente casi ya siglo. Bueno, pues en esta basílica queríamos compartirla con ustedes y algunos detalles de, de esta gran obra y representativa de la diócesis de Canarias. Muy representativa. Y y nos vamos, vamos a salir ahora del templo porque hay un orden para, durante la pandemia y para que entren otras personas y puedan disfrutar de, de la sí. misma.